a todos y bienvenidos a mi canal. Continuando por las tierras de Silver Rise. hoy os traigo el lance de 5 diamantes abatidos en dicha reserva. Y sin más preámbulo, comenzamos Berrendo o Antílope Americano. Nos encontramos en la zona de prospección en el lago. Vamos a mirar por los prismáticos. Venga perfectamente conmigo. Vamos a ver. Mira, ahí así mira, ahí tenemos un. Un berrendo, nivel 5, está muy largo, así que nos vamos a ir acercando poco a poco hasta alcanzar una buena distancia. Escuchamos una llamada de advertencia. Estamos muy largos y a ver si podemos acercarnos a ciento y pico metros o así para poder hacer el, el lance. Está tranquilito el animal comiendo. Vamos avanzando. La verdad que el aire no nos va a molestar. Nos vamos a agachar para avanzar más, más despacito. Y ahí vemos un pavo. Y ahí tenemos a, a nuestro guerrendo. Marca una puntuación muy alta máxima. Así que despacito, despacito. Nos vamos a, acercando. No haciendo ruido. Os recomiendo que, que nunca corréis cuando vayáis cazando porque cada vez que, que corremos aumenta el nivel de ruido, los animales se ponen alerta y al final acaban oyendo en varias partidas multijugador, con otros jugadores que estaban empezando, siempre se lo, se lo recomiendo no correr nunca utilizar mucho repelente de olor vamos a abrir la distancia, es buena Eso, no, no correr nunca, utilizar repelente de olor y, y paciencia, sobre todo paciencia, conocer bien la reserva, los hábitats, mirar las guías que podéis encontrar tanto en Steam como en The Hunter España, en el foro que tiene muy buenas guías, preguntar a otros jugadores y paciencia, paciencia y al final se ven el resultado. Yo al principio podía tirarme horas sin cazar un animal, hasta que empecé a ver las guías y poco a poco... Pues fui cogiendo confianza y conociendo el juego y después ya de dos años, pues la verdad que no se me da mal. Ya estamos acercándonos, a ver si pasamos estos estos arbustos que nos nos están ocultando. Vemos el pavo y vemos el berrendo, ahí está calmado. Escuchamos llamadas de apareamiento. A tenemos aquí a nuestro lado. Vamos a ver... 200 metros, ¿no? un poquito un poquito más cerca, nos vamos a acercar un poquito más. A ver la distancia que tenemos ahora, ya, ya estamos en los 30 y pico, venga, vamos a acercarnos un poquito más para hacer un buen lance con la mira calibrada a 150 metros. Se la ha bajado a perrete la, la amistad, pero bueno, ahora nos vamos a centrar en, en nuestro guerrendo. Ya estamos llegando a una distancia más o menos óptima. Yo creo que ya mismo vamos a hacer el lance. Vamos a medir de ir otra vez con el telémetro Sí, yo creo que ya, ya es una, una buena distancia. Vaya, si nos está moviendo el animal. Se nos ha puesto a caminar. Pues nada, vamos a hacer el lance. Calibramos a 150 metros. Vemos que se ha parado allí el animal. Y disparamos le hemos impactado en el costado, se le hemos tocado el pulmón, sale corriendo, pero no, ya, ya ha caído muerto y ahora solo nos resta ir a recogerlo. Venga, perrete, vaya que está inactivo el perrete, pero bueno, sacamos nuestro GPS, vemos la presión cinegética, venga, perrete, vente! ya se viene el perrete con nosotros, ahora sí que no nos importa correr, puesto que ya hemos abatido el, el animal, aunque si hubiéramos ido andando... Tampoco pasa nada Tardaríamos más Y su salir a otro animal Podríamos hacer enlace Pero en este caso Ha un nivel 5 Posible diamante o troll Ahora lo veremos Pues no nos importa El, el ir corriendo Vamos a tirar perrete Que lo busque Más o menos estamos a una distancia óptima Para que lo, lo pueda encontrar Perrete ya estamos Siguiendo la El resto de la sangre Nosotros nos guiamos Por el GPS Al antiguo Sanza Antes de que se el perro, ya vemos allí el contorno océano y vamos a ver qué puntuación nos arroja vemos el sangrado, un sangrado muy bueno o sea, hemos tocado pulmón o doble pulmón, no, en este caso yo creo que pulmón, puesto que ha salido corriendo un poco si no... bueno, entonces saldremos de duda ahora mismo ya vemos aquí, vamos a ver la puntuación un diamante, 104,60, magnífica puntuación. Yo creo que es el berrendo más más grande que he cazado. Madre mía, qué cuerna tiene. Qué cuerna tiene, para pues retener este de mando. Y ahora lo desecamos y os pondré el mapa para que veáis en la zona que ha sido abatido aquí en la prospección en el lago. Lo veis, en esta zona ha sido abatido y vamos a continuar con la caza. Rocky, Mountain Goat o Cabra de las Rocosas. Vamos a mirar por los prismáticos. A ver qué encontramos. Mira, ahí vemos una cabra. Mira, un nivel 5. Cogemos nuestro 30.06. Apuntamos. A ver si podemos apuntar bien. Contenemos respiración y. Vaya, se nos va. Ahora, disparamos. Dole pulmón, muerte rápida ha sido un muy buen disparo os voy a poner el mapa ahora para que veáis ha sido en el lago de Lona Island ahí en el centro debajo de, de dos hermanas y vamos vamos a ir para allá vamos corriendo el perrete viene a nuestro lado y a ver qué puntuación nos, nos arroja nuestra cabra la verdad que es una cabra bonita, extraña, con esos cuernos estamos acostumbrados a a verla a nuestros íbices o, o la cabra salvaje la verdad es que esta cabra es tiene más pinta de la cornamenta de, de antílope que, que de cabra pero es un animal bonito y luego hay que reconocer lo que queda muy bien disecado en el en la sala de trofeos vamos a tirar a perrete que, que vaya a buscarlo ya está buscando la sangre nosotros nos seguimos guiando por nuestro gps no lo encuentra sin un disparo largo a doscientos y pico metros escuchamos hay alguna llamada de, de advertencia de otra cabra pero ya vemos el, el contorno cian y vamos a, a recoger el animal y saldremos de duda de la puntuación que, que tiene vemos el sangrado el sangrado perfecto vamos a ver si efectivamente doble pulmón un diamante 112 con 10 no está mal el, el animal la verdad que tiene una, una expresión muy simpática. Vamos a disecar a nuestro animal y habrá que felicitar a, a Perrete. Rogemos Lo un poquito y continuaremos con la caza aquí en Silver. Puma o León de Montaña. Estamos llegando al lago de. Central de, de tierra de Pumas. Vamos a mirar. Mira, ahí vemos un puma. Mira, un legendario. Un legendario. Cogemos nuestro 30 -06, calibramos la distancia, se nos gira y disparamos. Disparamos, abrimos, doble disparo, muerte asegurada. La primera yo creo que le hemos dado en un pulmón, pero la segunda ha sido doble pulmón. Recargamos y decimos a Parrete que se venga con nosotros, que ya mismo no va a empezar a, a gruñir. Vamos a mirar a ver si hubiera algún animal en la orilla del, del lago que no haya nos haya espantado pero no encontramos nada vamos a seguir mirando ya vemos allí a nuestro, nuestro puma batido no, quería que eran unos pájaros volando y, y me he acordado que aquí no, no, no hay gansos ni, ni aves voladoras ni patos venga, perrete, lo que estamos cerquita ya perrete nos va siguiendo nuestro rastro aunque vemos el, el contorno hacia allí enfrente y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Seguimos mirando por si pudiéramos hacer un lance de algún de algún elco o un ciervo mulo que pueda haber por aquí. Bueno, vamos a ver un diamante, 39-40. La verdad es que es un animal muy bonito. Sí, vemos los, los dos impactos. Cualquiera de los dos hubiera sido mortal. Lo disecamos. Y os pondré el mapa para que veáis aquí en el lago de, de Tierra de Pumas. Una muy buena zona de Pumas junto con dos cerbatillos. Seguimos mirando. Y si no encontramos nada, pues continuaremos con la caza aquí en la reserva de, de Silver Rides. Pavo salvaje. Hemos escuchado gulutiar un pavo. Vamos a sacar la escopeta. Mira, ahí tenemos uno. Y disparamos. Vamos a ver si hubiera algún otro. Seguimos con, con la escopeta. No vemos nada que salga volando. Así que vamos a, a recogerlo. A ver qué puntuación nos arroja nuestro pavo. Aquí en esta zona, la verdad que... Abundan los pavos, pero es complicadito por la vegetación. Vamos a ver, un diamante, 4,60, un diamante justito, pero un diamante a fin de cuentas. Os voy a poner el mapa para que veáis la zona. Aquí al, al norte de la prospección, en el lago, escuchamos una llamada de bisonte y continuamos con la caza. Bijon Ship, borrego cimarrón o musón americano. Nos hemos venido a dos cervatillos, vamos a mirar en el lago, ahí vemos un animal, mira, ahí tenemos un cinco media. hay varios muslones, vamos a recargar, vamos a mirar, uno, mira, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, qué animal más bonito, y disparamos, muerte, doble pulmón, seguramente, vamos a ver si podemos hacer otro lance, ese es eso. Vale, hemos fallado. estamos viendo que hemos fallado. Nah, y ese también hemos fallado. Así que vamos a, a recoger a nuestro muflón americano. Que quiero comentaros que el otro día, hablando con un, un amiguete mío que vive en Denver... Me he enterado que allí no le llaman muflón americano. Sino borrego cimarrón o carnero de, la, de las rocosas. Me estuvo explicando que, es que ese nombre se lo, se lo pusieron los, los conquistadores españoles cuando cuando llegaron por aquellos lares. De hecho, Colorado, como comprenderéis, es un nombre español y se llama así el estado por el río Colorado, que es una tierra rojiza. Todo el cañón y el río, a, al a llevar partículas de, de tierra rojiza, pues sus aguas son, son rojas. Bueno, ya estamos llegando. Le hemos dicho a Perrete que, que vaya a buscarlo. Sale como una como una bala, vemos ahí el tipo de que tengo puesto para cuando venga aquí a cazar que es una muy buena zona de caza. Ahí vemos un nivel 3, otro. La verdad no, no voy a hacer ese lance, voy a recoger a nuestro a nuestro animal, que cornamenta tiene más bonita, por Dios. Un diamante 172,80, una puntuación muy muy alta. No es de la más alta, pero es una puntuación muy bonita. Y qué cornamenta retorcida tiene nuestro animal. Así que vamos a, a disecarlo y os pondré el mapa donde ha sido abatido aquí en, en 12 batillos Veis justamente al lado del lago, donde tengo puesto el trípode Y yo creo que por hoy ya, ya es suficiente la caza Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza ¡Hasta la próxima!